Este fin de semana volvió el conflicto en Irupana donde al menos 10 personas resultaron heridas. En un contacto telefónico con el alcalde de esa región de los Yungas, la autoridad aseveró que detrás de los intentos de la toma de la alcaldía existen grupos políticos y dirigentes cocaleros opositores al gobierno central. El dirigente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien cuestiona al gobierno por la ley general de la hoja de coca, afirmó que su persona no está inmiscuido en los enfrentamientos y los intentos de toma, pero que los alcaldes de las regiones cocaleras de los yungas se dedican a desgastar a sus organizaciones. El operador político eran los alcaldes, los que acondicionaban, los que sometían comunidad, que no apoyaba al gobierno, no apoyaba a la comunidad excedentaria, no había proyectos, no había POA. Eso ha rebasado ya las bases. Y por eso han tomado las alcaldías. A nivel yungas. El alcalde de Irupana pide mayor resguardo policial en la región, ya que la vigilia de los cocaleros continúa y existen daños a la institución pública. También con relación a este tema, el representante del Consejo de la Magistratura manifiesta que existe preocupación por una posible toma de derechos reales en Irupana. La autoridad de pide resguardo de efectivos policiales en el sector. Hay preocupación porque podemos... Eh... Eh, sufrir daños en los documentos y todo eso es lo que nos preocupa. El Consejo de la Magistratura de la Paz teme que en el conflicto en Irupana se registre la toma de las instalaciones de derechos reales que funciona en ambientes de la subalcaldía del sector. Recordemos que al fin de semana un grupo de personas afines al alcalde de Irupana se enfrentaron con vecinos y productores de coca de ese municipio por el control de los predios de la alcaldía. Veremos eh... Que pase esta crisis de los comunarios que, que, que han tomado la subalcaldía y que en consecuencia pueda después eh, eh, abrir normalmente las oficinas, pero a nosotros nos preocupa porque en estas localidades incluso no hay ni seguridad de la policía, entonces… Eso vamos a también comunicarnos con el comando departamental para que puedan dar las seguridades del caso. Sí. William Dávila, representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, pide el resguardo de efectivos policiales en el sector. Eh, están eh, en dependencias también de, de, la, de la alcaldía, ¿no? Pero es separado, pero eh, tenemos la posibilidad de que puedan atentar también esas oficinas. Estos hechos se originan a raíz de que Adep Coca, luego de retomar su sede en Villa Fátima, resolvió en un ampliado pedir al revocatorio de los alcaldes electos.